Buenas, buenas, buenas chicos, pero qué es lo que estáis haciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos todos? Eh, el otro día hicimos un directo por aquí en YouTube también y jugamos a la nueva temporada de Fortnite con vosotros, con, los, eh, con toda la gente y sacamos la primera partida, la verdad es que lo desmontamos, ya lo veréis, ahora os pongo un poco el trailer de la temporada por si alguien no la ha visto. Y espero que os guste porque realmente yo es que no brille mucho, ya sabéis que mis skills en este juego están un poco eh, como el PRT, eh, igual, o sea si lo pongo a él jugando me parece que va a hacer más que yo, no es muy difícil. Así que gente, eh, os dejo esta partida porque realmente se tiene que ver, es espectacular, eh, mi compañero de Surreal Dead, que es el equipo que estamos perteneciendo en este canal, la verdad es que desmontó el fornite, se sacó 17 kills gente, lo tenéis que ver, no os lo podéis perder. Y nada gente, si os gusta este tipo de contenido, le dais like, eh, suscribiros porque vamos a intentar meterle mucha caña a este canal. Y nada gente, así que os dejo con la primera temporada, eh, la primera no, con el vídeo de la temporada y luego seguimos con el vídeo. Aramos. Bueno, cinemática, gente, vamos a ver la cinemática Vamos a reaccionar a ella Como los youtubers de, de reales y yo solo voy a intentar hacerlo, ¿vale? Eh, what the fuck, ha explotado esa bola Y, y el tío se ha ido a, a, a, a, al, al Al espacio ¡Oh, Es Su fusil este, de verdad ¡Qué grande! ¿What? Sí o no. Eh, los piratas, vale, vale Vale, están volviendo a poner en La isla esta que se puso al medio Al final que volaba, ok, ok, muy bien Muy bien, Navidad, que lo emitieron mucha caña en Navidad, pues pusieron muchas cosas Están haciendo como un poco de, de lo que han hecho hasta ahora, ¿no? La burguesa, obviamente, tendría que salir Mira, el robot ese es lo que he visto Que, que hay robots de esos No los he visto, fijamente, hombre, el plátano, loco Ok, con el pico, ok, bum, hostión. Y espérate, ¿eh? ¡Fuego! ¿Sí o no? El, cuidado que hay una llama por ahí, ¿eh? ¡Si son 10! eh, ¡Qué grande, loco! ¿Eh, ¡Y Tobi! ¿Ves? Ya se ha ido de fiesta otra vez. Vale, que lo parió? Mira que lo invitaba para que me liase el chat, pero no. Voy a buscarlo mientras buscamos partidas, tío. ¡Qué jodería que invito al perrino! ¡Venga, tío! ¡Venga, Tobi! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ha puesto pasta tío. eh! ¡Madre mía! Lo... Sí. ¡Esta peña ha puesto pasta! ¡Uy! ¿A dónde vamos a caer? ¡Aquí ya! Donde quieras, por mi caemos en señorío... Eva, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que cae? ¿Qué, qué, qué es esta mierda? Los robots. ¿Qué es qué... esto? ¿Qué es esto? ¿Y quién lo pilla los ah, robots eh, estos? El meteorito este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué... Espérate, los eh. Los robots no lo pillan, que dan mucho asco. Pues si tendrá que probar, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Digo? Sí, pruébalo, pruébalo, pero... Es asqueroso, te lo juro, en plan de lo chetao que está, o sea, sí, sí, sí, se si quieres abusar, ponte con eso y... Madre mía, tío, pero esto que es, han puesto eso de, también que de antes y también esto de aquí, ¿no? fábricas y eso. Yo estoy aquí, así que no me voy a ir de aquí, se me pulgan las armas y este le voy a, le voy a dar papasito al mongol este, uy, el lag. En cambio el motor gráfico y va como el culo. Si ¿Sí, no, me sí, ha el... pillado, me ha dado lagazo ahí, digo, Uf", querer. Voy full, voy full. No. Uy va, tuvo más copetilla ahí del tiro, loco. Y esto que no, es. Nadie por aquí. Uh, esta es la arma de, por defecto de Wolf. Esta cuando pillo a alguien, loco, lo reviento. Le hago cuscus y de bomba rocking, pero también te tengo que dar, que también es chungo, ¿sabes? No, mueres, Hostia, tío, tío los puta, frames puta, locos se, loco, se van a la puta, eh. Eh, ve uno ahí. Deja que me cure. Treinta y pico Vale Me ha tocado un poco solo Vale, me hace rush Si te quieres venir vale, Le, vale, vale, Se vale, lo vale. explicamos a Mongol este Puto árbol ¿Qué hace a Mongol este, tío? A este se le tenemos que pisar, eh. También te lo digo. Uy va, por detrás, loco. Por detrás hay gente, eh. Sí. ¡Oh! Max. Rush al de la derecha. Uy va, ¿qué ha pasado? Qué grande, igual lo ha revivido, tío, no me ha contado. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Abajo? Qué grande, ¿es uno? puta casa, No he visto no. no puto kills, tío. Qué puto grande, tío. Hombre, Guille. Madre mía, tío. Ese pasito de batalla con el código Wolfcast Madre mía, que si sí ha entrado. Aquí, topa a mí. Topa a mí Como la cosa. Tengo, tengo que hacer una kill, tío. Una kill. Solo te pido una kill. Putos bueno, lagazos, loco, tío ¿Otro? Está blanco, repiéntale. 34, eh. Oh, ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! no Si sí, no. Lo voy a rematar como perra que soy Perra que soy, ha bajado por aquí, eh Voy a rematarlo, loco ¡Hombre! Tiene la tormentita ahí presionando. Y ahora no hacer la delta de la victoria, no te preocupes ¡Ah! ¡Hostia, la tormentita, loco! Que por cierto, me están rusheando dos por detrás Estaría bien eh, finiquitar esa posición Madre mía, tío Qué puto manco, tío 12 kills ¿Se lo explico o no se lo explico? Como el otro, loco 12 kills lleva el cacho notas este, madre mía, tío Ni invita, loco Vale, que te agregue un KS de alguien, tío Algún KS va a caer, ¿no? ¿O qué? ¿Sí o no? no me las decir, cabrón, sí. que... Oh, que 100, 157 se le quitaba eh ¿no? Marca, ¿dónde? Eh, ahí ¿Ese de ahí? Sí. Bueno. Me la ha devuelto, eh. ¡No! Estoy a 3 de vida, no jodas. No jodas. Más de si es de la temporada 4, tío. No jodas, me rematan. ¡Qué rancia! Esperasus, esperasus, porque ahora he muerto yo. Y hasta ahora ha sido una mierda, lo reconozco Ha habido un franquillo ahí que medio y medio ha estado bien Pero esperaros, cogeros palomitas, cogeros, agarraros fuerte Porque lo que sí viene, no tiene nombre Así que, vais a flipar La verdad es que tenemos que ganar, eh Quiero, quiero, en la primera partida Quiero la la venta, eh va! Casi se le explica, eh Cuidado con Max, eh Se la marca, eh Cuidado con Max, eh Ay, ¿cómo construye? ¿Cómo, ¿Cómo pone sus cositas ahí? ¿Cómo tiene que ser loco? Qué grande, loco Este, cuidado, la por culo, ¿eh? Que se está curando, ¿eh? se está curando ¿eh? Se lo explican, Wolf, dame la cuenta de Isaac, que yo no lo tengo nada, ¿sí o no? Oh yes, motherfuckers Ya tenemos una kill así Vamos a castear un poco lo que viene siendo la partidaza que se está marcando aquí Disturbia Está muerto ya se... Uy, guau wow. pesados, ¿no? Se explicamos, ¿no? Esto no sabe con qué se está metiendo ¿no es Madre mía, las skills este tío, ¿no? Se le está liando ahí, pero pardísima. Es un puto máquina, es un fiel. Madre mía, insegura. delante de su puta cara. Madre mía, tío. Ya, ya es que nos hace falta verlo. Ya que no sabemos, tío. Empezamos la temporada ya. Si la ganamos ya sí que me desista. De fuera, toma por culo, hombre. Gente, ya te lo digo, hombre. Hasta luego, No me creo lo que ha hecho, loco. Le ha puesto una puta trampa en la cara. Y la boquita. In the face. Madre mía, pero que se lo cuenta a otro. Madre mía, tío. El que se escapaba. Me parece que este es el que la ha metido. Mira. Madre mía, tío, había un mono, loco Pero que palizón, loco Pero que puto palizón A ver, a ver, escúchame tú una cosa que te iba a decir, loco A ver, pero esto palizón, loco Se le acaba de reventar, Se le acaba de explicar, pero con mayúsculas, eh Esa trampa, tío Esa trampa se la ha comido, pero buenísima eh, Ahí está ese, cuidado, cuidado, cuidado No te puedo, eh, ahí, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí me No va a esto que se lo explican, eh, cuidado, cuidado Cuidado eh, cuidado ahí, que quedan seis Solo, eh, quedan puto seis, eh, cuidado Haciendo, está haciendo este hombre, tío? Qué pesado. Yo con tener skin ya me vale, ¿sí o no? Pues no sé, algo tendrá, bro. Algo tendrá, así que vamos a sortearla luego. ¡Venga! ¡Explicando! ¡Sí, sí! ¡Uy, uy, uy, uy, cuidado, cuidado. Este, cuidado con Max, eh. Cuidado con Max, eh. Cuidado con Max, eh. Se le explica. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado, eh? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Y le ha puesto la trampa en la cara, loco! ¡Sí o no! ¡Qué grande, qué pena, eh! ¡Venga! Se en un fly, loco Y se lo explica al compañero Y espérate que viene el otro Y viene el otro Que estaba tocado de la, de la trampa Pero no sabe con qué se la esté metiendo No lo sabe, no lo sabe Madre mía Tiene, tiene, tiene, tiene Uy, uy, uy, por debajo Y otra skin por ahí Madre mía Lleve cuántos 16 kills Pero qué puta locura es esto, loco O sea, qué puta locura es esta bestia, loco O sea, cuidado, eh nos va a enseñar cómo juegan los pros en el fornite, loco. Puedo decir que es pro porque juega en equipo competitivo, así que es pro. Bueno, ya lo veis, no hace falta decir nada. Ahí cogiendo los de esto. 16 va para World Club, que sí, que sí. Que, que, que, que este le va a dar mucha caña a esta season. Y, y ya te digo que lo vamos a ver compitiendo en sitios grandes, ¿eh? Y nosotros vamos a gastar aquí para castearlo, loco. Qué grande bueno, es eh, No te quiero poner presión, pero... Eh, la quiero ganar de esta partida eh. <ríe> qué puto grande Estoy casteándote, tú no me oyes por no rayarte Pero estamos casteando aquí en el, en el directo Así que luego si, si quieres una review te la paso Bueno, ahí está, Estos ya son los, los finales Los más buenos Así que aquí vamos a tener eh, Vamos a tener batallas épicas Así que vamos a estar atentos no No, no sé No sé qué va a pasar Pero madre mía Madre mía, ¿se lo van a explicar o se lo van a... O, se... o lo va a explicar él? No sé, yo por mí que lo va a explicar Porque realmente hay nivel, hay puto nivel, tío, es... Qué grande, tío, o sea, cuidado, ¿eh? ¿Tiene el micro muted? ¿No le molesta que hable? Sí, claro, por eso, tío, o sea, tampoco lo quiere agobiar, está con su partida, ahí todo concentrado escuchando ahí a fondo de gente, ¿sabes? Y tampoco sigue a plan de, de, de rayarlo ahora, ¿sabes? Es lo bueno que tengo yo gané mi primera antes y también la voy a dar caña. si ¿Sí o no, Guille? ¿Vas a darle caña a esta season o qué? Pues te quiero aquí, eh, bro. Te quiero puto aquí, eh, loco. Esto no sé si es de, de squads, pero si te quieres entrar y eh, estamos en el en cuatro lobitos, si eres uno de los primeros cuatro que entra, vas a tener aquí siete eh, para, para para más ganadas porque realmente con esta pedazo de bestia jugando es que es dificilísimo no ganarla. O sea, yo estoy muerto ya desde hace, hace rato, tío. Con caramelita, eh. Pues, Guille, bro, pues eh, descánsame, tío, y si quieres te, te. Lo que te iba a decir, te, te dejas la view si puedes. Que le vamos a estar aquí. ¡Buena! ¡Venga! La primera partida de la season ganada, loco. ¡Qué puta bestia de Max, loco! ¡Claro que sí, tío! Esto sí que, esto sí que es una, una competición, lo otro son tonterías, loco. ¡Qué puto grande, loco! ¡Claro que sí, tío! ¡Let's go, ¡Qué bestia. grande, loco! Max, tío, o sea, puta bestia, loco, o sea, es un máquina tío. What the fuck? Eh, 16 putas kills, o sea, deficio. ¿Hola? ¿17? Ah, oh, claro, al final, loco. O sea, ¿Hola? ¿17 putas kills? ¿Hola? ¿Estamos locas? Yo, máximo 10 o 11, me parece.